Eh, voy a presentar, bueno, es una breve aproximación sobre un concepto uh, muy adoniano que parece sonar como si fuera un oxímoron, la fantasía exacta. Y para, bueno, por el tiempo, voy a, sin más uh, preludio, voy, uh, voy a proceder con el texto, que empieza así. Los desastrosos sucesos que marcaron el siglo pasado y el todavía más abominable ascenso de violencia y barbarie que atestigu atestiguamos en la época actual nos obligan a voltear con mirada crítica hacia el pasado en búsqueda de las causas que condujeron a una racionalización y una abstracción del sujeto bajo el signo de dominio y del poder El ocaso de la razón como lo denomina Max Horkheimer denuncia el auge de la razón instrumentalizada que busca su realización en la disposición de métodos y medios para lograr fines sin detenerse a reflexionar sobre la finalidad <coughs> de estos y así reducir la realidad a la explicación lógica de una estructura particular que afirma la primacía objetivizante del sistema por encima de todo sujeto individual. La estrategia, cito a Max von de la delimitación y indicación estrictas, característica de las ciencias naturales y justificada en ellas como donde quiera que lo está en juego, sea la, la, la aplicabilidad práctica, manipulan los conceptos como si fueran átomos individuales. Los conceptos son reunidos en juicios y proposiciones y estos son a su vez combinados en sistemas. Los componentes atómicos del sistema permanecen inalterados por completo. Como señala Max Kornhoffheimer, una de las principales pretensiones de las ciencias naturales es la relación inmediata y concreta con su aplicabilidad. Y precisamente es el entusiasmo optimista hacia una nueva racionalidad científica llamado para llevar a la humanidad hacia la felicidad, la libertad y la justicia, es decir, hacia la realización de todo su potencial, lo que marca el paso a la modernidad. El espíritu autocorrectivo de verificabilidad aclamado con frenesí de la comunidad científica lleva la racionalidad a considerar diferentes hipótesis como válidas siempre y cuando éstas vengan avaladas por evidencias disponibles sean sometidas a experimentación o hayan sido adecuadamente cuantificadas Previamente, los conocimientos científicos así validados posibilitan el desarrollo del sistema industrial moderno y en la medida en que la ciencia se somete a la producción de valores sociales, esta misma asume el papel como medio de producción para verse juzgada a factores externos. Y por lo tanto, sus descubrimientos, lejos de buscar una pretendida emancipación, sugieren siguen una racionalidad funcionalista. Reduciendo el concepto de ciencia y su dinámica histórica a un principio utilitarista Si bien el ideal de la ciencia es la investigación Tan pronto esta es juzgado por la racionalidad funcionalista El concepto de ciencia resulta reducido a una simple técnica Y a la par mutilado a la mutilando a la razón a la mera instrumentalidad la crisis de la ciencia denunciada una y otra vez se agudiza aún más por la preponderante especialización estrecha y fragmentación disciplinaria y hace hoy en día cada vez más se relevante la sentencia husserliana de la restricción de la capacidad del científico de CITO preguntar retrospectivamente por el sentido originario de todas sus configuraciones de sentido y de todos sus métodos por el métodos, por el sentido histórico de la fundación originaria, sobre todo por el sentido de todas las herencias de sentido asumidas inadvertidamente, así como por el de todas las posteriores en igual situación. De tal modo, cada disciplina particular se ciñe al abordaje de problemas concretos que surgen de procesos vitales. Abordaje que cuenta con su método específico y se concentra en el estudio de un objeto concreto. Y el científico no solo no está capacitado para tales reflexiones, sino que ignora por completo que sus descubrimientos tienen una verdadera necesidad de ser explicados. La crisis de la ciencia de ningún modo proviene de su propia esencia, sino es resultado de las condiciones sociales a las cuales esta está sujeta. Los intereses de grandes corporativos industriales fortalecen los medios para sostener ideológicamente hasta la, violen hasta la violencia frente a la más mínima amenaza a sus privilegios. La mecanización resulta esencial para la expansión de la industria y la, capitalización, la, cap y la, perdón, la capitulación de la razón ilustrada debilitada bajo, eh, bajo la manipulación alienante, se hace evidente tan pronto conceptos como felicidad, libertad y justicia son instrumentalizados para justificar la opresión o la guerra, o tan solo para reforzar el poder del capital por encima de la vida individual, ya que el bienestar social está calculado en función del poder consumidor. Es indiscutible que la actividad de las ciencias particulares, particulares ya sea consciente o inconscientemente, está determinada por las necesidades sociales. No obstante, a diferencia de las ciencias exactas, el lugar de la filosofía no puede ser deducido de su papel en la sociedad actual, así como tampoco puede ser aislado de esta. Su indagación sobre el estatuto de las, de las verdades discernidas, tanto por ella misma como por las ciencias particulares, particulares, le impide que se circunscriba en una postura sistémica que permita aprecer la totalidad de lo real como si fuera una realidad circular, sujuzgando la irrepetibilidad e inmanencia de su movimiento dialéctico a fórmulas específicas o ecuaciones precisas. Con ello... La filosofía se encuentra frente a la paradoja de que cada hallazgo con el que se tropieza representa un enigma al que debe descifrar. Así, manteniendo siempre la pretensión de la verdad, la, la filosofía procede a interpretar una y otra vez sin poder poseer jamás una clave segura de interpretación, ni tampoco dar con un sentido como algo positivamente dado. La filosofía interpretativa que postulan los frankfurtianos Indaga en el tejido del mundo fenoménico, busca aquello que como un enigma subyace cual si estuviera representando un mundo esencial, pero que sin embargo se muestra en el propio fenómeno. Para ponerlo en palabras de Adorno, el que interpreta buscando tras el mundo fenoménico un mundo en sí que lo subyace y sustenta, actúa como el que quisiera buscar en el enigma la copia de un ser que se hallaría tras él que el enigma reflejaría, en el que se sustentaría cuando la solución del enigma tiene como función iluminar como, como un relámpago la figura del enigma y ponerla al descubier, descubierto no mantenerse en el enigma y asemejarse a él Este acercamiento interpretativo tiene la pretensión de alcanzar un conocimiento dialéctico materialista que a través de la recomposición de los elementos empíricos aislados lleve el análisis crítico a la interpretación que ilumina lo real carente de intención para ello Adorno postula como la tarea de la filosofía no la indagación por intenciones ocultas sino interpretar la realidad no intencional mediante la construcción de figuras, de imágenes, eh, a partir de los elementos aislados de la realidad, gracias a las cuales formula las cuestiones que es tarea de la ciencia abordar con toda exactitud. Aquí la interpretación se vuelve lo imperativo para la problemática relación entre pensamiento y lenguaje, pues la apertura hacia la libre imaginación y disociación no busca ni integración ni sistema ni unidad subjetivamente fundada de lo diverso, sino que se torna, como lo postula Adorno, casi una fantasía. En contraposición con el conocimiento fáctico que parte de la acumulación de datos y conceptualizaciones de lo dado, que recae en una racionalización instrumental, Adorno propone la fantasía exacta que transforma la realidad expresando lo no idéntico en una configuración que cristaliza el contenido social e histórico de los fenómenos de modo que su verdad resulta cognitivamente las transformaciones lingüísticas que pretenden proporcionar una descripción pura de significaciones lo que nuestros filósofos exigen es el abandono al concepto Como tal, no obstante, ese abandono es inseparable de lo que Adorno llama la actitud filosófica una actitud frente a las cosas o los fenómenos que no pretende definirlos a partir de sí mismos sino de describirlos e interpretar, interpretarlos desde su contenido social históricamente específico rescatándonos del olvido histórico pero describir el mundo, dejarlo al descubierto no es un abandono desenfrenado a la ficción sino es la creación de nuevas formas el ar, ars invenienti, cuyo órgano solo puede ser la fantasía, y puesto que las ideas constituyen una multiplicidad irreducible, cada descripción debe obedecer a las leyes que gobiernan la constitución de las formas universales, al mismo tiempo que su despliegue objetivo implica el desarrollo subjetivo de la conciencia reflexiva. Es así como la fantasía exacta ofrece una interpretación del mundo. Mediante la construcción de constelaciones cambiantes, de imágenes dialécticas que entrelazan los elementos aislados de la realidad y permiten la comunicación de lo nuevo, de aquello que todavía no ha emergido. Dicha actividad, no obstante, demanda de la espontaneidad del sujeto cuyo rol activo para la experiencia cognitiva tanto trául lo postulado desvelar la, la plétora objetiva de significados y su reconfiguración interpretativa dicho en otras palabras requiere de la espontaneidad de la fantasía subjetiva para penetrar tras la fachada de aquello que en nombre del ordenamiento objetivo del mundo ha sido condenado y de tal modo romper el complejo universal de ceguera que reduce a todo pensamiento a los intereses que lo condicionan Así, en una antítesis de, del adoctrinamiento autoritario de la objetividad predominante, la fantasía irrumpe en el desesperado intento del lenguaje de eliminar lo negativo a través de la manipulación objetiva de los elementos. Y en su nueva configuración, lejos de imponer violentamente órdenes y significaciones, resultaba una voz propia que conserva la significación infinita dentro de la unidad de lo múltiple e irreconciliado. Por ello, Adorno formula la contraparte crítica a la premisa predominante de su tiempo de posturas revolucionarias que reposan sobre la consolidación colectiva, premisas todavía vigentes en el discurso dominante hoy en día del siguiente modo. Y con esta cita voy a concluir. Dice, la fantasía exacta de un disidente puede ver más que mil ojos a los que les han calado las gafas rosadas de la unidad y que en consecuencia reducen y confunden todo lo que perciben con la verdad universal. A eso se opone la individualización del conocimiento. ponentes y abrimos el espacio para eh, preguntas, comentarios. <ríe> <ríe> Bueno, yo, para iniciar, eh, tenía una, una pregunta para ti. Eh, cuando hablabas acerca de esta eh, crisis de, de la ciencia, eh, pensaba ahora, y, y lo mencionabas creo que también en tu texto, acerca de eh, que esta crisis no, es, eh, o no viene eh, de la esencia de la ciencia, sino eh, que era producto de... Eh, estas eh, condiciones también de, de mercado eh, pensaba eh, en, por ejemplo todos estos corporativos eh, farmacéuticos además en el que eh, difícilmente ya podemos pensar a un científico eh, en un laboratorio de forma individual sino a un conjunto cual corporativo en el que eh, ya no solo está él sino un sinfín de, de investigadores, de, eh, incluso hasta mercadólogos, de, ya viendo esto que se está investigando o que se pretende eh, descubrir, la forma ya de patentarlo, venderlo, industrializarlo. Entonces, eh, ¿cómo pensar esta, esta ciencia ahora a partir de esa ¿no? eh, industria? ¿no? Muchas gracias por la, por la pregunta. Ah, bueno, por supuesto que la ciencia no me da la culpa. Sí, <risa> eh, sí en efecto, en la, problemática, la problemática esencial aquí, no sé, yo, yo diría, se centra más bien en esa pseudocientificidad, porque a lo que nos estamos, remite a lo que ahorita, hoy en día, en la crisis, en lo que se encuentra, es justamente el subjuzgar el conocimiento al saber a los intereses particulares tal cual lo que tú señalas uh, incluso en la, la industria en la industria farmacéutica es uno de los casos quizá más uh, más, uh, más, más terribles por, por no decir la industria alimenticia sí. entonces uh, todo, ese, todo ese auge que tenemos de, de, de comida transgénica de, de, de, de la industria de la asparta, por Dios, ese es es uno de, de, los, de, los uh, de, bueno, de, de los más grandes enemigos para nuestra salud ¿no? Eso es uh, el, de fondo el problema De fondo el problema es nuevamente ese, ese juzgamiento ese Por el o que obedece a los capitales Incluso a los universitarios actualmente eh, se les beca uh, para realizar ciertos proyectos con tal de que ni siquiera son, ellos nosotros son los dueños. Entonces somos dueños o sea ceden los derechos a la industria entonces en ese, en ese sentido bueno aquí sí sí cabría, sí cabría la pena preguntarnos y nuevamente retomar la pregunta de qué es lo que entendemos por ciencia como tal porque una cosa es uh, lo que tenemos todo el proceso industrial eh, que, y ahí está ahí está la clave porque nos dicen que las, las comidas transgénicas están ahí para erradicar el hambre cuando las comidas todos los cultivos transgénicos eso es algo que se trata en México son los que dis destruyen los cultivos naturales el maíz por ejemplo. entonces eso es ese discurso que está ese ese discurso que está tan bueno, uh, ya, ya hasta parece ser que lo hemos inteorizado. In, <ríe> <ríe> inteorizado. que nos hemos apropiado de ello, igual como el, la, como el concepto de felicidad. Que está. Que, parece ser que felicidad es igual a consumo. Cambia tu coche cada año. Todavía no terminas de pagar y ya lo no cambias Sí. Entonces, ahí de fondo, de fondo la pregunta es, de fondo la pregunta es uh, ¿a qué obedece el eh? ser? más sobre la relación entre fantasía y exacta, ¿Por qué eh, Adorno vulgar que hay una fantasía exacta? Eh, esto significa que hay fantasías que no son exactas y hay algunas partes. ¿Cuál sería la exactitud de la fantasía? Disculpe la pregunta. <risa> Tengo que agradecerte, Laka, por, la, por esa conversación que tuvimos, si no recuerdo, en Colombia sobre la fantasía. Fue, fue algo que me movió tanto que impulsó todo mi, toda mi investigación hacia, para este, para, este, para, este lado, para este lado, y muchas gracias por ello. ¿Por qué es una fantasía y por qué es exacta? Bueno, creo que ya queda muy claro por qué es fantasía, porque parte justamente de esa espontaneidad del sujeto. ¿Por qué es exacta? Porque se centra sobre la comprensión de nuestra realidad. En parte de hechos fácticos. Y, desde, y estos hechos fácticos eh, lo que pretende la fantasía voy a intentar a presentarlo de un modo lo más preciso pero es justamente poner esos hechos fácticos en, en una perspectiva, en un plano en el que se revelan los, las fuerzas y los factores que están en juego no solamente quedarnos con, con, un, con un discurso un discurso quizá un discurso positivo un, dis, un discurso un, un discurso lógico positivo quizás sería lo más lo más claro para ilustrarlo sino que sino que se centre en una que, que rebase esa lógica de la facticidad de aquello, que, de aquello que encabena los hechos como si fueran las únicas fuerzas ahí presentes eh, y no obstante, no es una fantasía de imaginarnos quizá uh, incluso también eso, a Marcuse, a Marcuse sí lo diría ¿no? de imaginarnos um, un mundo posible más allá Lo comentaba el compañero y esa quizás sería la premisa de que no muera la esperanza en nuestro mundo, la premisa de teoría crítica, finalmente. ¿Algún otro comentario? ¿Queré? ¿Queré? ¿Por el oído y entonces pensé mucho en esta cuestión de fantasía, de interpretación que la primera generación trae para, para pensarnos otra cosa que no sea la normatividad que viene de esta segunda generación y creo que hay una potencia importante para pensarnos entonces cómo resistir a cómo votar ¿Cómo resistir? ¿Existir? Resistir. Resistir. Resistir. Voy a intentar. Varias veces enfrentaré esto. Eh, resistir eh, a las eh, nuevas condiciones del pensamiento conservador y del pensamiento neoliberal. Entonces me pensé un poco cómo la fantasía podría eh, resistir, resistir a estos tipos de, de discursos, de pensamientos. Eh, y ustedes están viendo una serie de elementos que me gustaría compartir. Uno de ellos era, creo que era un poco esto, de cómo la primera generación puede nos enseñar a pensar otros modelos. Como otras ponencias hablaron de una nueva imaginación eh, para creo que fue Gabriela ¿no? <risa> <risa> eh, que habló de esto de pensar una imaginación nueva para el mundo eh, creo que es muy interesante pensarnos en esta exacta, exactitud del mundo para, para te, intentar crear una, una teoría crítica con los desafíos contemporáneos. Bueno, me gustaría también traer a colación un otro concepto que se discute mucho si es de Adorno o es de Benjamin, que son las constelaciones. El concepto de constelaciones, uh, yo considero realmente, leyendo, leyendo cabalmente su correspondencia, es algo que es originalmente, que fue uno de los mentores de Adorno, es, ahí la línea es muy muy visible pero una constelación cambiante imagínate el mundo como una constelación cambiante es oh, digo el mundo es el mínimo es lo que implica una fantasía es, uh, es lo, es, esa es esa imaginación es incluso detenerte para pensar dónde estás y el pensar por qué estás pensando lo que estás pensando es esa, esa fue, es, es el cambio es el móvil es lo que le da el movimiento. Se ¿Sí? ¿Sí, se posicionar también dónde está la posicionarnos como críticos en la constelación, no solamente dentro de ella, sino también fuera de ella contra de ella sí. es esa y eso sí es? eso sí es una cortesía. muchas gracia. sí, claro, gracias ¿alguna otra más? Portuñón, más <laughs> una vez, Portuñón. Bueno, uh, cuando Adorno uh, habla de uh, constelación, uh, podemos decir que hay uh, la, una uh, suposición de una dialéctica negativa del particular y eh, eh, que el eh, ab abandono que eh, eh, eh, eh, a partir del abandono de, de la idea de una totalidad eh, que pues, eh, por sí solo responder a, a la superación de las contradicciones bueno entonces eh, hace eh, parte Acredito, hace parte de, de su concepción de, de fantasía y constelación, me parece, dos, dos cuestiones. Una que uh, supone uh, la participación de, de la subjetividad y, y de des, des estudios de psicoanálisis freudiana. ¿no? Uh, uh, para pensar esta dialética uh, negativa de particular que consiste uh, en no, el no potencial uh, de negatividad de la propia subjetividad. Y e, al mismo tiempo, yo pienso que él piensa también de la participación de, de la subjetividad en no el campo de la inconsciente y el potencial negativo de, de la fantasía inconsciente, en eh, la construcción de las ciencias también. Yo pienso en un amigo que es ingeniero y que, estuda, eh, que construye pontes. Pontes. Sí. Sí. Sí. Él es casado con un psicóloga. Mas <laughs> su tesis de libros de docencia era sobre el rol, no sé. el papel, el papel euh, de la de la fantasía y de la intuición en la construcción de pontes. Vamos <laughs> bon, a un comentario. <laughs> No. bueno, aparte de agradecerla la bastante buena, yo me quedé con ganas y lo de que nos platicaras así rápidamente qué pasaba con estos apuntes de la insuficiencia de la normatividad desde la negocinada, no únicamente en el aspecto político, sino en el aspecto epistemológico. ¿Nos puedes platicar rápido? Sí. Sí. Sí. Muy, muy rápido <risa> eh, en pocas palabras eh, me eh, sugiere su, su, su, que Habermas está intentando escapar de, de, la, de una filosofía de la historia que, platica, que practican Adorno y Horkheimer en dialéctica de una filosofía de la historia de la dominación que en fin de cuentas trae eh, una, una crítica que genera no, no hay salida, salidas eh, Habermas está intentando salir por, por otros caminos. Kenya dice eh, que Habermas acaba retornando a un tipo de filosofía de, de la historia muy específico también. Eh, intenta salir de una, pero cae en otra porque él, él abraza la idea de progreso. El sí. fin de las dos misiones, y Jonathan también. Solamente pensando en el último libro de Honet, la idea de socialismo con pelos casi que organiza nuestras vidas a partir de Europa. Entonces Hohen y Habermas acaban eh, abrazando una idea de progreso, una idea iluminista de progreso, y lo que ellos hacen, Inbot, muy, eh, mientras intentan eh, pensar por abrir una nueva ciencia, eh, una ciencia, reconstruir las ciencias, como dice, dice eh, Daniel, ellos acaban haciendo una especie de decisión normativa eh, y hacen recortes eh, de, de lo que está en la modernidad lo que es posible decir desde la modernidad y lo que no es moderno, lo que es tradicional y que por tanto está estar fuera. Entonces, por más que ellos intentan escapar de una especie de filosofía de la historia de la, de la dominación ellos incorporan la propia filosofía de la historia de una, de una dominación desde el punto de vista de, de la Europa desde el punto de vista de una idea de progreso como hecho normativo que eh, organizará sus, sus ideales entonces eh, es otra trampa que eh, eh, a Mialen ha descubierto no es la filosofía.